Hemos estado probando el... ¡Ay, ah, no City! No sé si te sonará. Soy cajete de, de primer año. El año que viene sería de segundo año todavía, ¿no? Hostia, la leche. Es decir, la temporada que viene ya soy cajete de segundo, increíble. Qué chulo, o sea, ya ver. Eh. O sea, ¿cómo progresar, no? Cuando se juega a fútbol, tío. Yo bien... Eh, pues estoy jugando a la Wii. Qué guapo. La Wii mola. Era como una... Ay, lo diré, como una Super Nintendo, pero más enfocada en el rollo así a jueguecillos, eh, bueno, de movilidad eh, bastante jodida, ¿no? Como ya sabéis, a mí me gustaba, ¿eh? En su momento, ¿eh? Vale, ¡Lol, bro! ¡Ay, mi madre! ¿Cuántos pibes había ahí? podrían jugar, ¿no? Obviamente. Ya me entendéis, es una división buena Pero a nosotros nos pasaba lo mismo Nunca eh, en ese aspecto teníamos la oportunidad De llegar a hacer nada Lo máximo que jugamos en la villa fue eh, Un torneo de Andalucía Que estaba bastante guapo, ganamos esa copa Andalucía Copa Que era un balón y una copa eh, con, con los colores de Andalucía Estaba súper panero, tío, eso, eh y qué guapo, ¿eh? eso. Yo a mí me, me acuerdo muchísimo de la sí, memoria. Yo me pegaba las horas muertas jugando a la Game Boy Advance. Sobre todo al Zelda Miniscar. Y estaba guapísimo. O sea, para su tiempo estaba súper guapo. Y también al Final Fantasy Tactics. Me, me quedaba horas, tío. Muertísimo. Me molaba lo de la Game Boy Advance. Guay, yo. Loco, de loco, ¿no? De loco. A ver si me la puedo marcar. Y me meto por aquí. Porque puede que vengan a rasear por aquí, ¿no? O no, por aquí vendrá... Lol, han plantado en otro el lado la... Han plantado en el otro lado eh, La piba esta se pira por aquí y yo me piro con el cuchillo O sea, pero literal, voy a toa Vale Mira, mira, una FK, loco, de gratis Uf, Tiro cabeza, tiro cabeza. Ah, Pero literal, ¿tienen una FK? Pues de gratis Queda un enemigo Su culpa, ¿sabes? Yo no, no tengo culpa Me da cosa tener que jugar así pero eh Si tienen una FK, no voy a tener control O sea, ¿dónde estás tú, bro? ¿Rina? ¿Hola? ¿Rina? ¿Bro? What? Alguien se ha pillado una vandal, bro Del tirón, para mí, ¿no? De puta madre No puede, no puede de esto, ni de coña Ni de coña, o sea, es... hostia, la ha visto, la ha visto ahí arriba, tío ha sido Vaya tela, vaya terita De gratis, no me tengo que comprar nada esta ronda. ¡Niño y niña! ¡Vámonos! Si no muráis, del tirio, o sea, nada <risas> Papá, ¿cuál si de tío? la jugada que te pasé en ese en ese mapa? Intento hacer la E y la Q eh, entrelazar Lo que pasa es que se me da mal a la hora de saber Por dónde más o menos van a venir todos Draco Memory, te lo prometo, mi hermano O sea, darte caso que me da un poco más de... No sé, como no, que no tengo tanto predict todavía del mapa Este mapa sale poco, ¿eh? Sale muy poco, debería... De salir mucho más A mí me mola, ¿eh? O sea, este mapa está bastante guapo Lo único que, claro eh, eh, O, o pilla rápido este sitio O nada vale. eh, Pero nada, vamos Literal Están aquí, tío De puta de puta madre, ¿eh? Me han dejado encerrado aquí, loco A ver ¿Os imagináis que pilla la mierda esta, tío? La orbe Vale, vale, vale Lo veo que se aleja Escucho que se aleja Se aleja por larga, ¿eh? Tiene que estar aquí atrás, tío. Vale, se la acaba de funar. Ok. Eh. Por largas, ¿no? Creo que venía por largas, tío. O sea, tiene que estar aquí. ¿Dónde? No lo sé, pero creo que venía por largas, ¿eh? Este nota. Queda un vale, enemigo. el tirón. Eh... en la zona de aparición, defensora. A ver si. nada, en verdad no. Voy a, voy a hacer un back, un, un backup. Voy a hacer un backup. En plan. Voy a matar a FK y me piro para atrás. Está FK, ¿no? Sí. Mi planeta este <risa> Tontería ellos, eh, o sea, lo siento Chavales, mm, pero no puedo jugar de, Ya me entendéis, no puedo dejar que se nota eh, Se queda de FK la y lo mato más. ya Y se acaba la partida para ellos eh. Literal que he visto a La rina ahí, bro ¿Qué perra es la rina esa, loco? Esa rina es una perrilla, eh o sea, es... lo... Lol, eso ha sido Eso ha sido paranoia, eh, vaya tiro Bro, vaya tiro de la ala Que me he sacado, eh What the fuck? Uno muerto. Me he quedado loco, eh O sea, ha sido super predict Super, super predict, loco Falsísimo, eh What? ¡Ah! Me he quedado flipado, Draco Memory me Te lo me prometo. prometo, mi hermano, eh Harte caso Refuso, refuso, refuso Refuso, bro Que tienen en la fK ¡Ja, ¿qué te imaginas? O sea, te lo prometo, Draco Memory Muy Que, o sea, tengo problemas para meter un mod de, en el en el Dark Souls ahora mismo Que tengo que ver muchos tutoriales. Y madre que mía. Imagina con Hack en el puto eh, Valorant. ¿Entendéis? Vale, eh, no es lo mismo. Pues queda mucho curro. Eh, en verdad me ha pillado un operator, tío. Esta partida, venga. Bueno, esta ronda me lo pillo. Tengo dinero y demás. O sea, la, la estoy liando. O si sea, pa... sí, coño, sí, te, lo, te lo doy yo y vamos en dos segundos, no pasa nada. Me da cosa siempre que os moleste, ¿sabes? La molestar. Tiene. Ya estoy Déjame pasar a Leye Que soy de Nicolás Ahora mismo está cenando Y tú también estás Ahora mismo eh, eh, eh, Confirma, Mantienes Confirmamos el los apps. Voy a verla ahora eh, Por fallar en dos cosas eh, Que tenía dudas No pasa nada Mi hermano Es eh, normal Campeón también Kinder O sea Es totalmente humano Fallar En ese aspecto No, no hay ningún problema Ya me jodería ¡Noooo! ¡No! O sea Vale mmm, Ya está eh, Yo no sé Qué está pasando hoy ¿Eh? ¿Fuera de coña? ¿Fuera de coña? No lo no entiendo. Baja confirmada. Enemigo a la B No, no puede ser, loco. No puede ser, vaya partida, hermano. Queda una llamada. Vaya partida, hermano. Spike soltada en B. Vaya partida, cabrón. Está aquí, bro. ¡Uy, ¡Wow! ¡Lol! lo que trabajar en equipo No está tan mal Bueno, hasta luego, chavales Me voy eh, Vanguard, eh, ocúpate tú, ¿vale? Me tienes que banear o algo ¿Qué coño? Tío, o sea, hola ande un mega abrazo campeón Y después nos vemos Ya sabéis que, bueno eh, Supongo que le daré otra partilla al Valorant o algo Yo soy tijera sí. Si Creo que sí también. Hoy tenía pensado eh, Valorant, claro Knockout eh, City y Fortnite Dos horas Lo que pasa es que me he ido antes en Fortnite Hoy, en verdad, eh, iba bien Hostia Iba bien, pero tampoco para tirar cohete. O sea, iba flying, pero no, no tenía tantas ganas De jugar a lo mejor Fortnite hoy La verdad, voy a intentar tirarme la, la esta Para allá, eh, hacer esto Vale Hostia, tío Me he metido en un sitio chungo, ¿eh? Hostia tú, ¿eh? Hostia tú, chaval, ¿eh? Hostia tú, chaval, ¿eh? un atajo. A ver, espérate Recargo, recargo, recargo Me meto enemigo en la en Queda un Vale, enemigo. carriladita, tío Podéis defusar, loco Un poquito, ¿no? De, de sangre, bro Un poquito de sangre, hermano Que nadie nos va vamos a... O sea, a Vale Vale Queda un enemigo Carrileadita, niño Vámonos Vámonos, visita Me cago la vida, eh Vale, vale, vale Ya te pillo, bro Ya te pillo, bro Te pillado, eh Vale Me voy a arriesgar, gente Venga Vale, vale Eh, hola, soy yo, bro Vale, nice Work, work, work Plan, plan Hasta aquí Chiao, chiao, chiao un vale, de puta madre. Recarga. No puedo perder, no puedo perder la. Ah, no, esto qué es, una vandal. Sí, vale, vale. Está ahí, bro. Está ahí, bro. Está ahí, bro. Está ahí, bro. No quedan cargas. Ah, no quedan cargas, bro. Vale, nice, nice, nice. GG, eh. Tío. Eh, eh, eh, ve, Vale, vale, vale. Mm. Gua, eh, vaya, vaya cazada, bro. Vaya cazadilla que le he metido, loco. Uf, ¡Era eh, le han dado. Wow. Vale, vale, worth it. Vale, voy a, voy a rayarlo, gente. Voy a rayarlo. Yo tengo escudo y él no tendrá nada, ¿no? Ah, ya está. Este mundo, ya, ya, está, tiene, ya, está. ya está. Ya está, esta. Me he convertido en una máquina de matar, niño y niña, eh. <risa> muy bien, eh, muy bien, tío. Hostia, hostia, hostia, hostia. Que lo vamos. Que lo vamos a pillar primero, ¿eh? Hostia, la de este. Solo queda uno. Madre mía la que estoy liando, gente, eh Madre mía la que estoy liando, eh Sorpresa completamente Hostia, hostia, hostia, hostia, que se me hace complicado, eh Que 30 segundos Se me, ha, segundos. me hace la morbente, gente, eh ¡Ah! Vale, el tirón me ha dejado. Me ha dejado tieso, bro. Me has dejado tieso, hermano. Me has dejado tiesísimo, bro. Guau, ¿eh? yo te he dejado tieso a ti, tío. Ha relajado. Eh, arte caso, te lo prometo a Leviorti que eh, eh, es mucho más cómodo, tío. el Increíble. Eso se lo vi al hermano. Qué buena, tío. GG, eh. Se lo vi al hermano de Balta y va de puta madre, ¿eh? la pantalla así va genial.